Empecé a trabajar en Casconverte en noviembre de 2013, hace ya casi tres años. Mi contrato era un contrato a media jornada de auxilia de limpieza y mis funciones eran pues, limpiar la tienda, los productos que compraban de segunda mano y en ocasiones cuando había mucha gente pues, salía a vender la zona donde limpiaba los productos, la zona de limpieza, es una zona bastante estrecha que cuando llegaban productos muy voluminosos, muy pesados, me obligaba a hacer movimientos forzados, giros mientras cargaba peso y ya una vez tuve una contractura a consecuencia de mover un televisor. El 17 de julio, estando limpiando en la tienda, me hice daño en la espalda. ...me dio un calambre en la pierna... ...y me fui a la mutua... ...allí me estuvieron haciendo pruebas... ...radiografía, una resonancia magnética... ...y me diagnosticaron una lesión de columna... ...y me derivaron a la seguridad social... ...yo reclamé a la mutua que eso entendía... ...que el daño había sido en el trabajo... ...y que era un accidente laboral pero... ...pero al final se quedó en enfermedad común... ...y desde entonces estoy de baja... ...desde entonces estoy... ...con movimientos limitados, tengo dolores... ...se me duerme la pierna derecha, me dan calambres... ...apenas puedo estar mucho rato sentar, ni andar... ...ni estar de pie... ...y mi vida está bastante limitada... ...hace un par de semanas recibo una notificación... ...por parte de Recursos Humanos de Casconverte, eh, ...donde... ...donde me despiden de manera disciplinaria... ...por falta muy grave. Alegando mentiras para justificar el despido. Yo entiendo que hay varios compañeros que están de baja por depresión, por estrés, por algunas lesiones, y como yo soy la trabajadora de, de menos que más barata le, le sale y con menos antigüedad, pues entiendo que ha sido una manera de aleccionar a los demás o de dar un ejemplo a meter miedo con, con las bajas... ...cuando recibí la notificación del despido... ...vine a CNT... ...y a raíz de ahí la empresa... ...se ofrece a, recono a reconocer que mi despido es procedente. ...pero yo lo que quiero es... ...es trabajar, quiero recuperar mi puesto de trabajo... ...porque entiendo que yo no he hecho nada para que me despidan... ...que lo único que he hecho ha sido ponerme enferma trabajando... Que no puede ser que a la empresa le salga tan barato despedir a un trabajador inventando faltas graves y, y si no cuela pues pagarle la miseria de improcedente que le corresponda. <risa>